La gestión de apoyo administrativo del CERI contribuye con el desarrollo de las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento integral de los procesos de gestión del CERI. Estas acciones están encaminadas a la mejora continua y al desarrollo de procesos de planeación, control presupuestal, contratación y manejo de los recursos que son otorgados al CERI para desarrollar los procesos de internacionalización. De igual forma, Contribuye a brindar las herramientas necesarias para que el equipo del SERI pueda desarrollar sus acciones y pueda desarrollar todos los procesos que se encuentran a su cargo.